Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo este jueves. Hoy celebramos una, una memoria muy especial, la natividad de la Virgen María, los cumpleaños de la Virgen María. Vamos a darle gracias a Dios, a llevarle una florecilla a nuestra Madre del Cielo en este día en que la memoria litúrgica nos lleva a contemplar el nacimiento de María Santísima. Gracias, Señor, por el regalo de nuestra Madre del Cielo gracias Señor por la presencia María en nuestra historia en la historia de la salvación y en nuestra propia historia gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos amén, bueno mis queridos hermanos vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículos del 1 al 16 y luego del 18 al 23 en de Jesús hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos Judá Engendró de Tamara Fares y a Sara. Fares a Erron, Erron a Arán, Arán a Minadad, a Minadad, a Nazón, a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesse, y Jese engendró a David el rey. David de la mujer de Urias engendró a Salomón, Salomón a Ruán, Ruán a Abdias, a Abdias a Asap, Asada a Josafat, Josafada a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Cas, a Casa de Ezequias, Ezequias engendró a Manasés, Manasés Amos, Amos a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel Zorobabel a, a Viuda, a Viuda a Eleakin, Eleakin a Azor, Azor a Sado, Sado a, a, a Ekin, Akin a Eliud, Eliud a Eleazar, a Eleazar a Matán, Matan a Jacob. Y Jacob engendró a José el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba esposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios con nosotros. Creo que en esta expresión se aterriza toda esta larga lista de nombres. El texto hoy nos ha mostrado la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dios con nosotros. La genealogía nos deja ver esa historia humana, nuestra, nuestros antepasados, que nos enraizan en un lugar, en una época, en una cultura. Y Jesús también tiene esa raíz, mis queridos hermanos. Es su humanidad. Y ahí hay luces, hay grandes hombres, pero también hay pecados. Hay cosas no tan agradables. Esa es la humanidad, esa es nuestra historia, llena de luces, pero también con algunas sombras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 Feliz día para todos mis queridos hermanos.